Muy buenas a todos chavales, como sabrán bien, este video lo hago para vuestra participación en mi apartado de comunidad de Youtube, así dejémonos de rellenos innecesarios en la intro, y empecemos de una buena vez chinga. water drop desde la altura máxima. No elegimos cómo comenzar en esta vida, la grandeza real es lo que hacemos con las cartas que nos tocan. ¡Estoy en la Cinemática! Esto lo hago para divertirme Porque me obligan? porque me obligan? Bueno, si me tiro aquí calculando la masa cuántica Etcétera, etcétera, yo creo que sí, llego, llego A ver, a ver, ¿qué dice mi amigo Loquendo? A ver bueno mi gente, si les soy sincero, este reto lo conseguí al tercer intento, no es que sea fácil de hacer, al calcular la velocidad de la masa con el flujo de la caída y el peso del personaje dentro del juego, pero aún así lo logré, que otro reto vendrá ahora, lo veremos en la siguiente escena. Gano una partida en Valorant. Bueno bueno, como es de esperarse, me escogeré al negro mandingo caliente, ¿Por qué? porque me sale de las pelotas. Ahora verán, soy el mejor jugador de este fucking juego, venga pa' acá el rival Jijijija, me mate al primer tonto jugando esto, que les dije señoras, soy muy pro aquí, mierda Y así jugando durante una hora para ganar una partida, les dejaré las mejores kills que me hice Ya neón. Buenísimo. 17 neón también. Ah no, no, Ok, no, no, Buenísima no, no, Uy. Un enemigo sigue en el torre. Rey se en medio, rayos en medio. Buenísima. Ahí está. Un enemigo sigue aquí. Buena, venga. los atacantes. GG. Y así es como se gana en este fucking jueguito de los cojones, tráiganme otro reto Dragon Ball Xenoverse 2, Elige a Krillin y pelea contra Goku Blue Ok, acepto tu reto, para esta ocasión no escogeré solo a Goku en fase Blue como enemigo Sino que vamos a escoger a la fase Bellito en fase Blue Así que espero no me pasan el choto y pues empecemos esta wea A ver, bellito mi amor, no me partas el choto, así como dijo el Alex real. yo sé que me quieres, pero me quieres partir el ojete, aunque un simple humano te pudo partir el ano antes, no sé quién, pero si la gente lo sabe, que lo deje en los comentarios, vente para aquí mi amor, que hoy cena pancho, que te vengas te dije, así como le dije a María que era mi amor y me traicionó con el Brian, puta María, aún te recuerdo como te culiaba en las esquinas de tu casa, pero bueno, ahora está con el Brian, y no quiero pedos con ese men, his hox, Asqueroso Bellito no aguanta nada, solo le tire unas patadas que me enseñó el gran maestro Rossi. Joder, si esto está así de fácil, mejor hubieran dicho que peleara con Mr. Satan, este menda más pelea que Bellito en fase blue, pero más que fase blue, parece Bluetooth, ya sé que fue un chiste malo, pero más malo es Bellito peleando. Listo, tráiganme otro reto carajo. Mata a un golem de hierro sin subirte a cuatro bloques y lo matas a puñetazos. Casualmente tengo un golem delante, pero lo golpeo, pum, pum, pum, pum, y no me hice nada. Así que, pues el reto cumplido, supongo. Listo, está más muerto que muertín. Así que, ¿qué esperabas? ¿Eh? ¿Que me matará? Uh -uh. Bueno, como soy tan tryhard, bueno, pues a buscar una aldea genera automáticamente... Vamos a poner unos. A ver, uno aquí. A ver, aquí, otro aquí. aquí. Bueno, les teorizo un poquito. Vamos a hacer una pequeña trampita para el golem. Eh, una vez acabada, eh, les dejo el video, Espera. Listo, trampa. Eh, eh, me, me, me, me, me trampa hecha. Vamos a buscar al golem. Mm, casualmente aquí está, ¿eh? A ver, a ver, me, ac me acerco. Con la mano, con la. ¡Pum! Eh, ¡Pum! Dije. ¡Ay, ay, ¡Ay, Que me sigue! ¡Uh! Que no veo trampas. ¡Guarra! A ver, a ver, a ver, que me quedo quieto, a ver si me pega, Uh, que no me atrapas, ¿sí? vamos a saltar por aquí, tirin, tirin, ay, me apuye A ver, a ver, te apoyas, te apoyas, te apoyas, te apoyas capullo, yes, te apoyó el capullo, a ver, abrimos aquí para pegarle Acuérdense que todo eso va a ser, a manita, manita alzada, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Después de varios minutos pegando con la mano, al final lo maté, o sea... Uy, miren, hasta, hasta me hago el chulito, pum, muerto. Wow, qué fácil reto, eh. Que venga el siguiente reto, me cago en la puta. de reto pasate el re 4. A petición de nuestro amigo, vamos a jugar Resident Evil eh, 4. Um, bueno... Para ser sincero, esta versión de Resident nivel 4 es la de Ubisoft No es la de Steam, ojo, tampoco la HD Pero tiene algo particular Si se van a dar cuenta ahorita que entro a la casa eh, Deja, a ver, corto eso Vamos, salto, vale, vale Entro a la casa y verán una pequeña cinemática, los dejo No, más adelante Disculpe, señor. Bueno, también aquí venimos a jugar... Eh, eh, hijo. De. Uy, casi me dejó... Ay, en toda la cara. Bueno, aquí venimos a jugar, no a ver si temática Así que, pum, para pa abajo, cuchito, tas, tas y muerto, pa. Recargamos. Uy. Vale, nada, no, adelantamos, pa. Subimos, subimos, subimos. Agarramos la munición que está atrás. A ver, aquí hay munición, ¿vale? Sí, sí, sí. Y saltamos. Uh -huh. Vale, aquí vamos a hacer un pequeño corte y pues me voy a tirar todo el juego. Así que nos vemos en la final, ¿no? Que tardé casi dos días jugando. Así que, bye, bye. Pues vale, varios días después, o sea... Sí, varios días después, O sea, técnicamente empecé el lunes y hoy es viernes Tampoco lo di, lo jugué seguido, verdad, pero... Vale, no tengo espacio, miren mis armas Uh, qué bonita, vamos a ponernos esta, no me recordaba de esta, eh Vale, pues, no pregunten por qué tengo esta ropa, no pregunten por qué Ashley está con el traje de... Bueno, <ríe> está normal ahora, pero no pregunten nada, solo disfruten del video algo no anda bien, así lo sabía. Aquí. Y pues Ashley dirá, ¿qué no anda bien? Pues nada, que tengo que enfrentarme al boss final. Al Lord Shatla. Shatla, cómo se cómo se pronuncia, o sea, no, no me interesa. Ay, da Wong, ¿qué te pasó, mi amor? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Pues nada, ¿qué te va a pasar? A ver, a ver. Ay, hijo, el pulpo. El típico pulpo, hentai que sale en los hentais, no. ¿Me entienden? Temo decir que ese truco ya quedó viejo. ¿Estás bien? He estado mejor. ¿Y el chiste?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 Vale, emergencia bloqueada, vale, no podemos salir hasta, hasta matarlo, supongo. Ok, ok, vale. Enter, enter, dije, enter, Apure. eh, no funciona, eh, joder. Me estoy quedando como un parguela aquí en el video, eh. <risa> Ay, no, ya, listo. Vale, corre, corre Leon corre, corre. Vale, hagámonos un poco el parguela, ya que la vez pasada no hicimos el parguela, fallo este tiro porque quiero. No. Pues sí, pero ese no lo fallo, tonto. Este no lo fallo La tercera es la misión sí, Siempre Y listo uh -huh. Lo siento, Leon Entrégamelo Ada Tú sabes lo que es. No temas. Está en buenas manos. ¡Eida! Me tengo que ir. Si fuera ¿Tú? tú, haría lo mismo que yo. ¿En serio lo hizo? ¡Ten! ¡Tómalo! ¿Tendrán que moverse? ¡Nos vemos! <risa> ¡Qué cierto! Qué pues sí, León, te afirmo que sí lo hizo Ahora que la llave... ¿no? Vale... ¿El sistema, Vale... Pues salgamos, ¿no? Ya que matamos al jefe, agarramos este oro que no nos va a servir de nada, pero bueno. Aquí hay más oro. Vámonos de una vez pa' casita. A ver, a ver. Vamos a ver la colita. Bueno, este reto no es que fuera difícil, sino que pues tardé varios días haciéndolo. Ah, joder. La vida de un gamer. Todo por hacer felices a sus fans. Bajamos. salir de la isla, explotará en cualquier momento. ¿Qué va? ¿qué? A ver, niña, ¿no escuchases Que la isla va a explotar. A ver, subámonos, sí, subirse, pim pam, la llave. Sí, yo, yo, uh, sí, sí. Vale, súbete, Ashley. Sujétate, linda. Sujétate, linda, <ríe> Guapa. Pues vámonos derecha izquierda derecha, rápido ahora, listo, uh, tiene un mucho, listo GG ¿Cuál es el mucho, parte? mucho, no Sí. Esto, esto, esto lo hace el lío diario Izquierda Uy, jesús, que no quiero decirlo sí. Vale, esto lo hace el día diario, o sea, no Me corto con izquierda, derecha, derecha, derecha derecha, Como decía, esto lo hace el día diario, o sea, no Esto, antes de desayunar Izquierda, ay, casi derecha, derecha Uff, y salimos Cinemático Filo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 Ashley, la puerca, quería acocharse a Leon, bueno, yo también lo haría, pero, lo que puerca, bueno gente, esta es la parte 1 de retos de la comunidad, así que haré otro video y lo subiré otro día, porque se me está yendo de las manos, y ya 16 minutos, joder, nos vemos en el siguiente gameplay, chao chao. Okay.